bien entonces voy a, quitar este barico, voy, solo acá. Eh, voy a hasta voy a compartir ahora mi voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes sí y posteriormente este voy a, a entrar en, en claro sí entonces Voy a presentar toda la pantalla. Ahí estoy. Y voy a compartir con ustedes mi pantalla. Por favor, me pueden interrumpir cuando eh, quieran. ¿sí? No no hay problema con eso. ¿Okay? En este momento estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, sí se, ve, se ve, se ve, se ve. Ok, genial. Bien, entonces, nosotros para poder trabajar dentro de esta plataforma... Eh, tenemos que tener el correo institucional, ¿sí? Eh, se puede tener con un correo personal, se puede tener, pero este, en este caso eh, la funcionalidad que tiene el Classroom, que es para este, una cuenta institucional, lo que sería la, la G Suite eh, de educativa para nosotros, entonces eh, tiene más prestaciones, eso se, se van a dar cuenta también si de repente están trabajando con un Classroom en su cuenta Gmail y eh, cuando estén trabajando en Classroom con una cuenta institucional. La cuenta institucional ofrece más opciones para poder trabajar dentro de esta plataforma. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros siempre va a ser entrar dentro de, nuestra, de nuestro correo electrónico, ¿sí? Una vez que entremos dentro de nuestro correo electrónico, entonces podemos irnos hasta acá, dentro de las aplicaciones de Google, ven acá, y desde ahí nosotros podemos ir hasta Classroom, acá está la aplicación Classroom, está habilitada, simplemente ingresamos acá. La primera vez que ingresemos acá dentro del Classroom, eh, posiblemente les va a preguntar, ¿tú eres alumno o tú eres profesor? ¿Ok? Entonces, lo que uno responde ahí en esa pantalla es solamente la primera vez que uno ingresa te va a aparecer, entonces uno le indica soy docente, ¿ok? Eso ¿qué significa que uno pueda después acá donde está este símbolo, de este icono de, de más, no pueda aparecer la opción crear una clase. Si uno entra en Classroom la primera vez y le indica que es un estudiante, entonces, solamente va a estar disponible esta opción, eh, crear una clase, eh, perdón, unirse a una clase. Entonces, en ese caso, eh, uno, como ya le indicó anteriormente, de que es un alumno, va a poder inscribirse o matricularse eh, dentro de esa clase, pero no va a tener la capacidad para poder crear una clase. Eh, entonces, es muy importante que la primera vez que entremos al Classroom, le indiquemos al Classroom de que nosotros somos docentes, ¿ok? Bien, una vez que uno le indica que es docente, entonces puede pasar al siguiente punto donde uno va a crear un class, ¿ok? No sé si puedo tomar un ejemplo, me pueden pasar el, el nombre de una de sus asignaturas y eh, pongo eso como ejemplo para hacer un poco más interactivo este taller. Eh, ¿Alguna asignatura que estén en la cual estén trabajando? Pediatría, profe. ¿Perdón? ¿Pediatría? Pediatría. Ok, Entonces, okay. pongo eh, cátedra. Le, le agrego después el acento. Cátedra de Okay. Eh, uno puede después poner la sección si quiere, ¿sí? eh, o puede poner por ejemplo el semestre acá, eh, o puede poner por ejemplo el, el turno también que se ve acá. Este, este, este dato que nosotros pongamos acá, digamos que es el dato más importante acá. La sección, por ejemplo, si alguno está trabajando con sección, puede puedo poner sección A o sección B. O en todo caso también uno puede también, por ejemplo, poner el, el nombre del docente principal eh, y eso se va a visualizar después acá. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, pediatría y acá voy a poner FCM1, por ejemplo, puedo también hacer eso. Y estos datos que están acá son datos opcionales que en todo momento después uno lo puede volver a, puede volver a cambiar, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros le hayamos agregado esta, toda esta información, recuerden que como les dije, después uno lo puede volver a cambiar, entonces simplemente le damos acá en crear. Y en este momento está creando un curso dentro de Google Classroom. Esto, dependiendo un poco de la velocidad del internet, suele tardar eh, algunos segundos. Ahí está. Y es así como una crea un curso dentro de Google Classroom. En Classroom nosotros, como pueden ustedes observar, este es el ambiente de trabajo. Al comienzo es solamente esto lo que nosotros tenemos. ¿sí? Uno puede también en todo momento personalizar esta visualización. Por ejemplo, uno puede acá seleccionar un tema ¿sí? y este, busca un tema más o menos relacionado al... Eh, en este caso, al, al ámbito de estudio, fíjense que acá está la parte de eh, lenguas sociales, está un poco la parte de matemáticas y ciencias, está la parte de arte, deportes, y y, y otras, a ver si tenemos, encontramos algo de medicina por acá, o en todo caso uno puede seleccionar el tema que más le guste, ¿sí? o uno mismo puede... Eh, eh, bajar una imagen relacionada a la asignatura, por ejemplo una imagen relacionada a, a pediatría y en, en ese caso este, subir esa, esa imagen que va a aparecer después acá, uno puede hacer ese tipo de cosas, en ese caso si es por pediatría por ejemplo yo puedo preparar una imagen de, relacionada a pediatría que indico que quiero subir esa foto al al Classroom y elijo esa foto y eso va a aparecer ahí arriba. Esa sería la opción eh, que tengo disponible. ¿sí? Entonces uno puede personalizar. En el tablón de anuncios, esto sería como un foro. Acá el docente en todo momento puede escribir mensajes a sus alumnos y los alumnos pueden, en todo caso, responderle al profesor dentro de este tablón de clases. Luego tenemos la perspectiva de trabajo de clases donde nosotros vamos a, a trabajar dentro de un ratito. ¿sí? Acá nosotros podemos crear tareas, crear tarea de cuestionario, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Eh, digamos que el encuentro de hoy eh, lo vamos a, a enfocar directamente en lo que sería tarea de cuestionario las preguntas serían, hay dos tipos de preguntas que podemos hacer, esto lo vamos a ver después en el curso de Classroom que yo le comenté al comienzo, que está planificado para este año, vamos a ver cómo funciona dentro del curso este tipo de, estas opciones. El material, sería los diferentes tipos de materiales que uno puede subir acá, ¿sí? uno puede añadir materiales de Google Drive, enlaces, archivos, inclusive videos de YouTube, y después las otras opciones que tenemos disponibles acá en trabajo de clases sería, en, en este caso, eh, la reutilización de una publicación, lo que sería reutilizar eh, publicaciones anteriores. Y el otro tema, eh, o sea, la otra opción que tenemos es el, el tema, que serían como esas etiquetas que nosotros utilizábamos en Educa, bueno, acá lo, lo llaman temas, son como rótulos que van a estar ahí disponibles y eh, a ver después cómo eh, agregar un tema. La tercera pestaña es la, la pestaña personas y como ustedes pueden observar acá, dentro de esta pestaña uno eh, eh, está dividido en dos secciones. La primera sección es donde están los docentes, en este caso los profesores, y en la segunda sección es donde están los alumnos. Eh, y este, esto es una, una de las pestañas claves, digamos, dentro del curso, porque en este punto nosotros vamos a poder invitarle a un colega, sí, para que se una a la clase con el rol de profesor, y por otro lado, en este punto nosotros podemos también eh, matricularle a nuestros alumnos o enviarle en este caso un, una, una invitación para que ellos se puedan matricular a nuestro curso. Esa sería la, la forma manual, digamos. Y la segunda forma que, que vamos a conversar en de un rato también sería enviándole el, en, el, el, la clave para que se pueda matricular, ¿ok? Y en esta, ter, en esta cuarta pestaña, ¿sí? En este momento está vacía porque nosotros todavía no propusimos eh, ninguna tarea para nuestros alumnos, entonces eh, no aparece todavía lo que sería como el, el libro de calificaciones para, para el classroom, ¿ok? Como les dije, en todo momento esa información inicial que nosotros hicimos, es la que tenemos acá, eh, podemos eh, agregar eh, y eh, podemos modificar en todo momento. Eh, estas son algunas configuraciones generales, acá es donde uno puede habilitar directamente la, la, la, la invitación este, para que dentro de Google Classroom ya exista un, un enlace para... Para la, una videoconferencia en Claro, eso va a estar ya disponible ahí. Y eso lo hacemos acá, acá donde dice generar enlace. ¿no? Acá directamente le, le, le indicamos que no genere ese enlace. Acá. Y ahora ya tenemos visto el, la, la parte de videoconferencia y ya, ya, ya la tenemos. ¿sí? Entonces, si es que nosotros queremos activar la que videoconferencia dentro de Claro, para todos los alumnos que estén, en, en este caso, dentro de nuestro curso, entonces lo podemos hacer desde ahí. Y una vez que tengamos esto, nosotros también podemos optar en, en guardar esto. Esta, esta parte tiene más opciones, y bueno, esas opciones después lo vamos a ver dentro del curso. Solamente le quería comentar que para habilitar ese, ese enlace para la videoconferencia que aparece acá dentro de del, dentro del, la pestaña de trabajo de clases, Ustedes pueden observar que acá ya aparece el hijo el, el, el entonces eh, ya está habilitado para la videoconferencia, para poder usar la videoconferencia desde nuestro curso. Miguel, una pregunta. Eh, ¿sí? sí, otra eh, Con respecto a la creación, el año pasado justo tuvimos problema con la plataforma y tuvimos que crear justamente nuestro classroom de emergencia para farmacología sí. y quisimos crear con el, con el correo institucional de la cátedra y no nos dejó. Al final tuvimos que hacer con el personal de la o sea, el institucional individual, digamos, pero con el de la cátedra no nos dejó. ¿Hay algún problema de bloqueo? De, porque decía algo del Jesuit justamente, y este, yo no sé si, digo nomás para que sepan todos, para que tengan idea de que el correo de la cátedra o del servicio no me ha dejado hacerlo. Sí, mi correo institucional de torresmededuca.py, pero no el de farmacología farmacología.py, por ejemplo, no me permitió, no, no deja crear. Para que tengamos eso, o sea, es un bloqueo que hay que desbloquear si queremos que la cátedra tenga su correo oficial, su classroom oficial, o lo vamos a dejar nomás como personal de cada uno, por decirlo así. Eh, no, lo ideal siempre va a ser, si, si la cátedra puede tener una cuenta oficial, con, a, a habilitar con esa cuenta, el, el, eh, en este caso, el, el curso, de, pero no bloquea, hay que desbloquear algo, ¿algo tendría que hacer entonces la facultad o, o porque decía yo no. eh, me bloqueaba ahora si sí, sí, sí, sí. uno crea un, un curso dentro de su cuenta personal de Gmail, digamos. Entonces, eh, como son dos tipos de cuentas... Eh, son, yo, son diciendo, yo, yo te decía, mi, de los mismos institucional, mi correo institucional personal me dejó crear, pero el correo institucional de la cátedra no me permitió. Había un bloqueo que tenía el correo de la cátedra. Ah, no, bueno, entiendes. Si, si de repente tienes ese tipo de, de situaciones, entonces, eh, ese tipo de... de de habilitación digamos se, se tiene que ver con los compañeros de informática ahí abajo, porque ellos son los que manejan las cuentas institucionales eh, lo mismo también, hay veces que ya hubo, hubo inconvenientes por ejemplo que la primera vez que entró el docente le puso que era alumno por ejemplo y después ya no, no le permitía crear esa, esa clase, entonces eh, eso, este es un caso que me pasó en, en el, el año pasado con, con dos o tres docentes de otra institución, en este caso de Politécnica, cuando dicté el curso de Classroom allí, y ellos no podían crear la clase. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le, le, le indicamos eso al administrador del, del Classroom allí de la facultad y él hizo el desbloqueo, digamos, le, le asignó a, eso, a, a esos usuarios del rol de profesor y a partir de ahí ellos pudieron crear su clase. Yo creo que cuando se tiene ese tipo de situaciones directamente con el que administra la cuenta institucional es con quien se tiene que conversar doctor. ok, gracias sí. eh, bueno eh, entonces eh, vamos, a, vamos a simular entonces que en este curso yo voy a este, invitarle a a uno ustedes, para que me pueda acompañar con el rol de profesor, ¿sí? Eh, el primero que me pasa ahí, su correo institucional, a ese le voy a enviar la, la, la invitación, ¿sí? Para que podamos ver primero cómo yo le matriculo o, o le envío la invitación a un colega para que pueda, en este caso, este, trabajar conmigo en este curso, ¿okay? Entonces, si ¿sí? alguien me va. Acá está. Bueno, voy a trabajar con eTorres@una.edu.pe. Ok, tengo el correo electrónico de mi colega y quiero que comparta conmigo mi curso. Vamos a empezar desde esa perspectiva. Entonces, me voy hasta donde dice Invitar a profesores. Pongo acá el correo, ok. Pongo acá el correo. Me tiene que aparecer ahí en el resultado de búsqueda. Le detecto y le digo Invitar. En este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? En este momento lo que estoy haciendo es le estoy invitando a una colega ¿sí? para que pueda compartir conmigo, en este caso, mi curso. ¿Qué tiene que hacer ahora la doctora Elena? La doctora Elena en este momento tiene que ingresar dentro de su, dentro de su correo electrónico. Le va a aparecer ahí de que hay una invitación para ella para que pueda eh, eh, ingresar al curso con rol de profesor. ¿Sí? Y cuando ella acepte esa invitación, entonces, esta fotito que ustedes ven acá es como, como que se ve un poco en blanco y negro, ahí, o sea, se ve más o menos eh, eh, borroso. Esa foto después ya me va a aparecer y esta parte donde me dice invitado va a desaparecer y directamente va a aparecer la letra, así en, digamos en, en un color más oscuro, donde me indica que ella ya va a estar dentro del curso ¿sí? Entonces, esa es, lo, lo, lo, lo, es la forma en la cual uno puede ir invitando a los colegas. Entonces, de repente uno crea el curso, le puede invitar a jefe de cátedra, le puede invitar a, a otras personas que conforman el staff de profesores de su cátedra para que ellos puedan trabajar dentro de este curso. Okay? Eso sería. Ahora, la segunda, eh, el, o sea, después de, de matricular la uh, orden, y la invitación a mis colegas, eh, tenemos que tener alumnos dentro de este curso, ¿ok? Entonces, lo que eh, voy a hacer a continuación es voy a, hasta donde dice tablón, ¿sí? Y acá yo puedo este, copiar el enlace, perdón, eh, el código de la clase y enviar este código al alumno. ¿Qué tiene que hacer el alumno acá? Esperen un ratito voy a... Quiero ilustrar un poco qué es lo que tendría que hacer el alumno. El alumno tendría que entrar dentro del Classroom, ¿verdad? Entrar en su correo, entrar dentro del Classroom, y luego el alumno tendría que ir hasta acá y le, le dice que quiero este, unirse, a, unirme a una clase. Entonces, sí, sí, el alumno... Eh, ¿Y qué es lo que tiene que agregar ahí el alumno? <coughs> tiene que agregar, perdón, tiene que agregar el código de la clase, entonces, la primera forma que tenemos es enviarle al alumno o a nuestro alumno el código de la clase. Esta es la opción menos recomendable para mi gusto ¿por qué? Porque el alumno primero tiene que entrar en su correo, ¿sí? El, primero, el alumno tiene que entrar en su correo desde acá, tiene que ir hasta el Classroom y desde ahí otra vez eh, ingresar ese, eh, ese código, ¿ok? Tiene que hacer esto acá y, bueno, unirse a esa clase. La segunda opción, que para mí sería la más recomendable, si es que van a, por ejemplo, a enviarle a, a, la, a la delegada del curso, por ejemplo, si es que le quieren enviar la contraseña, sería esta de acá, ¿sí? Acá, hacer esta, eh, tener esta opción, pero le, le digo copiar el enlace de invitación. Entonces, si yo copio el enlace de la invitación, voy a, a poner un de notas, lo que le estoy enviando ya es para que el alumno entre directamente ¿sí? y para que se matricule ya a, a mi curso. Entonces, eh, le estaría enviando este enlace de Google, ¿sí? entonces le hace doble clic en qué va a hacer ese enlace. Primero le va a llevar al Google y después ya le matricula al curso. Fíjense que esto que está acá realmente es el código de la invitación o el código de la clase que está acá. Entonces me evito ese, ese paso. Recomendación, entrar acá, ¿sí? Entrar acá dentro de donde dice código de la clase, ¿sí? Y copiar este enlace de invitación. Una vez copiado este enlace de invitación, entonces socializar eso con los alumnos. Recordemos que para trabajar dentro del classroom el alumno necesariamente tiene que tener una cuenta de correo Gmail para poder trabajar dentro de la misma eh, podemos matricular a un alumno dentro del curso también eh, con un coro institucional, ¿por qué no se puede hacer eso? y eso también tiene eh, sus ventajas y tiene sus desventajas que vamos a conversar dentro de un ratito entonces que a socializar con ustedes a voy dentro del a socializar con ustedes el, enlace dentro del, dentro del, el chat acá? Voy a socializar con ustedes este enlace, ¿sí? Y por favor, si le pueden dar doble clic a ese enlace para que se puedan matricular a, a nuestro curso de, de pediatría en, en este caso. Si le pueden dar clic ahí, por favor, yo me voy hasta la pestaña personas. Y ahí, entonces, ahí está Elena Raquel Torres, entró ahora como alumno también. No sé si hay otros ahí que le puedan dar eh, o copiar y pegar eso en otra pestaña para que puedan ingresar también dentro del, del curso, así un poco para, para ver esto cómo funciona. Eh, esas serían las, las dos opciones, o en todo caso nosotros también podemos enviarle una invitación, no sé si alguien me puede pasar algún, algún correo de, de, de Gmail que tenga por ahí o, o la institucional si me puede pasar también acá para enviarle una invitación, yo también le puedo enviar una invitación al correo a mi alumno, entonces el alumno entra a su correo, le da en aceptar y también se matricula al curso, esa sería la, la tercera forma, digamos, de, de, de poder matricularse. Si alguien me puede escribir ahí su correo, ya sea institucional o, o eh, Miguel, personal, estoy, entonces... desde, eh, estoy desde mi teléfono, ahora recién estoy por entrar en la computadora y no, no puedo enviarte ningún, <ríe> en mi correo Ok, ok como les digo, hay dos opciones. Uno, si están acá dentro del, acá en el chat, le pueden dar doble clic a, esto, a este enlace para poder matricularse a, a nuestro curso. Hasta el momento tengo un solo matric... Ahí ya tengo. Y el doctor César también, ahí que se matriculó. Entonces, esa sería la, ahí está también la, la profesora Marta. Esa sería la, la, la, la opción más recomendable, ¿sí? Eh, contactar en este caso con con la delegada del curso y enviarle este enlace, ¿sí? para que se pueda matricular directamente al curso, ¿ok? la otra opción sería eh, por ejemplo este, enviarle una una invitación a, a, al correo, eso sería acá enviar invitación eh, acá fíjense que este es el enlace a la invitación y acá uno escribe el, el, el correo, ¿sí? por ejemplo enviar una eh, invitación a Uh -huh. ahí, ahí no me muestra resultados porque yo tengo ese correo de ruca punto, punto y con ese correo yo creé este curso, por eso no me está filtrando nada acá. Pero a ver, a ver, a ver, quién más está. A ver, Martín, voy a escribir un como soy Martín. por ejemplo, acá fíjense que acá me, me trae todos los correos que empiezan con M, por ejemplo, en este caso para nuestro ejemplo, si yo le puedo enviar por ejemplo una invitación a, al profesor Miguel Dante, o le, le puedo enviar por ejemplo una, una invitación a a estos correos, no necesariamente este correo tiene que ser, en este caso, un, un correo de med.una.pi, sino que puede ser eh, con otros dominios, en este caso, pol.una.pi o un gmail, eh, no, no, no hay inconveniente con eso. Entonces, uno puede enviar la invitación desde acá también. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Bueno, entonces, este, ya vimos cómo enviarle la invitación a un colega, ya vimos cómo obtener en este caso desde el tablón el enlace para después enviarle a, a nuestros alumnos para que se puedan matricular a nuestro curso. Bien, una vez que tengamos a los docentes acá por un lado y que tengamos a los alumnos por, por otro lado, entonces este entonces llega el momento en el cual uno tiene que este, trabajar dentro de su curso entonces vamos a este trabajo de clases y acá es donde uno puede ir creando este, diferentes tipos de tareas eh, puede crear cuestionarios, que es lo que vamos a crear nosotros pero primero vamos a crear un tema acá que sería como, como un rótulo, así como les comenté entonces, por ejemplo, eh, le vamos a llamar eh, examen final y le vamos a dar en añadir. Esto va a aparecer ahí arriba como un rótulo, ¿sí? Y debajo de, esta, de, de este tema, ¿sí? Entonces nosotros vamos a agregar, en este caso, nuestra tarea de cuestionario. Para ello, nos vamos hasta esta opción de tarea de cuestionario, ¿ok? Y fíjense que acá eh, nosotros vamos a eh, poner el título, ¿sí? Examen final de, de día cría, por ejemplo, segunda mesa, ¿sí? ¿ok? Luego van las instrucciones, ¿sí? Eh, eh, comentar por ejemplo el de 45 minutos eh, por decirlo así eh, comentar por ejemplo que Uno puede indicar la hora de finalización, por ejemplo, dice 09, 00. si va a necesitar este, que eh, los alumnos prendan sus cámaras, eh, si eh, tienen algunas otras condiciones, entonces esas condiciones eh, se indican ahí, ¿ok? Eh, una vez que tengamos esto acá, las instrucciones, vamos a pasar a... Eh, fíjense que acá uno puede ir añadiendo cosas también, ¿sí? Puede ir eh, agregando eh, en qué sé yo, archivos de drive enlaces, archivos de YouTube, ¿sí? Y acá algo muy importante, eh, y esto es clave, ¿sí? Eh, si todos nuestros alumnos tienen, el, el, en este caso, sus cuentas institucionales, entonces esta opción de importar calificaciones se deja activo. Eh, ¿Por qué les digo eso? Porque si yo dejo esto activo, entonces... Solamente aquellos, aquellas personas que tengan el, el, la extensión net. pi van a poder tomar esto porque el, el, el, la el va a filtrar en este caso ese examen para y le va a permitir solamente a ellos. E, esa es la, digamos, bueno, eh, la cuestión acá. Entonces, esta opción de importar calificaciones, lo primero que tenemos que hacer es desactivar. Eso es lo que comenta acá, Classroom ofrece la posibilidad de importar calificaciones de las tareas y acá está. esta opción permite limitar automáticamente cada formulario a una respuesta por usuario, recopilar las direcciones de correo electrónico y admitir solo las respuestas a usuario de tu dominio. ¿Y cuál es nuestro dominio? Nuestro dominio es met.una.pi. Si hay una log, que tenga en este caso una extensión eh, miguelrecalde.com, entonces si esta opción está activada no le va a permitir tomar el examen. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Entonces eso es clave, eh, que eh, esté desmarcado, ¿sí? Una vez que tengamos esto, que desmarquemos esta opción acá, entonces nos vamos hasta acá, fíjense que ya tiene junto un un cuestionario en blanco que es un formulario de Google en este caso y es este formulario el que nosotros vamos a estar en este caso eh, trabajando. ¿sí? Entonces hacemos clic acá y fíjense que esto nos abre otra pestaña, nos está llevando en este momento a Google Docs donde nosotros vamos a preparar nuestro examen. ¿okay? Eso es algo muy importante que tenemos que tener ...en cuenta en el momento en el cual vamos a, a, a trabajar con, con nuestro cuestionario, ¿sí? Bien, entonces voy a... Tengo acá unos ejemplos de un taller que preparé la otra vez... ...entonces quiero tomar eh, a, a algunas ideas de ahí también... ...y después este para poder eh, trabajar también con preguntas... Que me van a, a pasar ustedes. Este es un test de evaluación. Ahí está. Bien. ¿me el cuestionario de evaluación, datos personales. Bien. Entonces, nosotros, acá, acá, este. Eh, po podemos cambiar este. Esto que ustedes ven acá está en blanco, y vamos poner, por ejemplo, eh, test de evaluación. Y eh, eh, acá una pequeña descripción del cuestionario, ¿sí? eh, Esto es opcional. Esto que dice descripción del formulario es... Eh, es opcional, ¿sí? Entonces, complete el cuestionario de evaluación. Podemos poner, por ejemplo, eso ahí en, en ese encabezado, acá. Y eh, si hay alguna condición especial que se tenga que tener en cuenta dentro del test de evaluación, se puede poner acá lo mismo. Si de repente nosotros escribimos acá eh, estas condiciones, entonces eso también se puede eh, eh, poner en este punto no hay inconveniente con eso, eso es lo que usted le encabezado, encabezado. ¿sí? Bien, a continuación, siempre es muy importante tener los datos personales de, eh, de nuestros eh, alumnos. Entonces, lo primero que vamos a pedir, por ejemplo, va a ser el nombre y el apellido del alumno, le vamos a preparar nuestro cuestionario con, con eso, ¿sí? Cerrar esto acá. Y acá eh, voy a indicarle eh, nombre y apellido. Y lo que le voy a indicar, fíjense que eh, eh, en un cuestionario en, en, en Google realmente hay varias opciones. Eh, están estas opciones, pueden ser eh, respuestas de tipo respuesta corta puede ser de párrafo. Eh, la predeterminada sería la multiselección con una respuesta que para, para el... el Google Form serían varias opciones: está la opción de casillas y está la opción de desplegable. Esta opción de escala lineal y eh, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas, normalmente son opciones que no se usan en un examen de evaluación, sino que más bien se utilizan en encuestas. Entonces, eh, como nosotros vamos a utilizar el formulario de, de, de Google eh, para hacer una prueba, eh, normalmente no, no utilizamos estas opciones, pero sí están disponibles. Ahora, si estamos preparando una encuesta a, a nuestros alumnos o una encuesta para pedir información eh, a, a, a, a, a nuestros paciente, por ejemplo, de repente estas opciones eh, se suelen utilizar, ¿sí? pero están eh, disponibles acá. Las que más se utilizan para una prueba, en este caso, son las de respuestas cortas, las de párrafo, sí y la de varias opciones que sería la multiselección, esta es la, la campeona acá. Las casillas serían las casillas de, de verificación cuando hay más de una respuesta, y la desplegable sería una variable de... La, de, de de varias opciones, en este caso, donde nos va a mostrar un desplegable y bueno, el, el alumno tiene que seleccionar esa opción. Entonces, más bien vamos a centrarnos en estas opciones dentro del taller, ¿ok? Entonces, yo en este momento pongo el encabezado acá, que va a ser un test de evaluación de la catedral de pediatría, eh, pongo las condiciones del examen en este caso, y acá la primera opción que voy a pedir es el nombre y apellido, para que el alumno me escriba su nombre y su apellido. Y eso lo voy a utilizar. Voy a, para eso necesito solamente respuestas por, ¿ok Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ver el alumno esto acá? Uno también puede ir a la lista previa. Acá, acá tenemos un iconito, un ojito sí para ver cómo el alumno va a, a ver esto. Acá el alumno va a tener la visualización acá, nombre de apellido y es donde el alumno tiene que poner su apellido. No es un nombre? Ok, entonces sí también uno puede ir a No no, no, no, no. La respuesta el... de pregunta Miguel, sale, me sale todo entrecortado. Miguel, sale todo entrecortada la palabra. Tu, tu palabra. Todo entrecortado. No, no me están escuchando. Profe, no se entiende, sale todo. Eh. Se pierde, se va y vuelve. Bueno, ¿me aguardan un ratito? Internet también. No, Me aguardan un ratito, por favor. Voy, voy voy a tratar de de activar esto acá ahí no ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahí por lo menos se escucha mejor. Hola. Bueno, voy a, voy a probar esto Hasta ahí, que tal? ¿Bien? Profe, se entrecorta corto otra vez. Am Salen de cortado, pero se escucha. Hola. Bueno, internet Ahí sí no se entiende de vuelta. Eh, voy a probar a través de la configuración ahora se te entiende ah. ahí ahí sale de vale, repente va ¿Vale? y viene va y viene bien entonces voy a continuar les estaba comentando que eh, para nombre y apellido el, eh, no necesitamos ninguna clave de respuesta, necesitamos ¿sí? que obligatorio para nuestros alumnos ¿sí? eh, para que sí o sí nos pongan este dato. ¿sí? Eh, no sé si ahí hay alguna consulta. Bien, entonces la segunda opción sería añadir por ejemplo su número de cédula. Entonces este, estaríamos trabajando acá con el número de C. y esto también lo podemos dejar como texto de respuestas cortas, no va a tener clave de respuesta y sí va a ser obligatorio que el alumno complete en este caso sus datos. Si por ahí queremos otros datos más, por ejemplo, que, que nos, nos pase su email, entonces de repente eh, uno puede eh, pedir esos datos. ¿Qué tal me están escuchando? ¿Me están escuchando algo por lo menos? Sí, profe, sí. ahora escuchamos. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Eh, bien, entonces, eh, hasta el momento, siempre, como les digo, pueden hacer una vista previa, fíjense que eh, acá me indica que estos esto son obligatorios, ¿sí? Y este, si yo no no completo estos datos acá, o si el alumno no completa estos datos acá, esto no va, no va a poder enviar, eh, en este caso, esta, este, este cuestionario. ¿sí? Entonces, este, acá me indica este, este, este, este, este símbolo del asterisco en rojo, eso es lo que me está indicando. Bien, entonces vamos a separar un poco lo que sería la parte de, de información con lo que sería la parte donde nosotros pedimos las preguntas y las respuestas, ¿ok? Esto solamente es una vista previa de cómo verá mi alumno y cómo yo también voy controlando eso. Bien, entonces para ello podemos agregar una sección acá, ¿ok? Fíjense que la sección eh, lo que va a hacer es que cuando el alumno le dé en siguiente, pase hasta esa sección en, en particular. Entonces es muy... Muy importante que separemos un poco esto, siempre porque normalmente un test tiene como mínimo 30 preguntas, hasta 50 preguntas de repente, y para no tener todo dentro de un mismo cuestionario, entonces le vamos a ir agregando secciones eh, para que eh, podamos, eh, digamos, darle también la posibilidad al alumno de que vaya avanzando a las siguientes páginas o volviendo a páginas anteriores. Y eh, que no, no tenga todo en, en, en, una misma, en una misma página, ¿sí? Entonces, eh, acá, por ejemplo, poner preguntas. Y acá, vean eh, atentamente cada pregunta. ¿Okay? Esto es opcional. Acá, esto es opcional. A partir de acá, entonces, yo voy a ir agregando preguntas, ¿ok? Puedo, acá con esta opción, yo voy a ir añadiendo las preguntas, ahora sí, las preguntas ya a, a mi cuestionario, ¿sí? Entonces, eh, no sé si de repente alguien tiene alguna pregunta que quiera, de tipo, este, preguntas así que quiera... Eh, pasar eh, para que lo hagamos o directamente puedo tomar también desde acá eh, lo que yo tengo. esta sería una, un tipo de preguntas, eh, por ejemplo, para que eh, tenga dos respuestas o dos posibles respuestas correctas. ¿okay? Entonces, si yo tengo ese tipo de preguntas, tengo que irme hasta las opciones que tengo disponibles, las, las de, de varias opciones, solamente me da la posibilidad para que el alumno me responda, o sea, para que el alumno me dé una única respuesta, pero si yo necesito que el alumno me dé más de una respuesta, entonces optaría por la opción casillas, acá. Fíjense que acá ya me aparecen unos cuadritos, y a partir de ahí, entonces yo me voy a ir este, agregándole, agregándole, primero acá agrego la pregunta, sí, lo que eh, quiero que el alumno me responda, Google Google Classroom permite habilitar Google Meet para el alumno, cuando el Meet está habilitado aparece el icono de la cámara en la pestaña, ¿verdad? Esa, es la, esa sería la pregunta y las posibles eh, respuestas serían. En el tablón aparece el icono de la cámara, ¿sí? pero también aparece en la pestaña trabajo de clases. Entonces, la primera opción sería en el tablón. La segunda opción, en este caso, sería en trabajo de clase. La tercera opción sería en personas, pero ahí no aparece. ¿okay? Entonces, esas serían las respuestas eh, para poder despistar un poco. Y voy a agregar también esa posible respuesta acá. Y la cuarta sería, en este caso, calificación. ¿okay? En este momento, solamente lo que hice fue... Primero, eh, identificar qué tipo de respuestas quiero, ¿sí? En este caso hay dos respuestas para mi pregunta, entonces de la lista de opciones que yo tengo acá, identifico la opción casillas, ¿ok? Identifico casillas. A continuación, ¿qué es lo que tenemos que, a, a, a, ¿qué es lo que, tenemos que hacer? Es, fíjense que eh, por el momento esta pregunta vale cero puntos, lo que nosotros tenemos que indicarle ahora al, a, a, al cuestionario es que esta, eh, esta pregunta tiene que tener clave de respuestas y ahí cuando nosotros le damos en clave de respuestas aparece esta opción donde uno le va a indicar cuántos puntos va a valer esta pregunta. En este caso para mi ejemplo voy a tomar dos puntos, ¿ok? Y a continuación le tengo que indicar a mí eh, al, en este caso uh, uh, al Wolfram, ¿cuáles son las respuestas que eh, a esta pregunta que yo estoy haciendo? la primera respuesta es tablón y la segunda respuesta es trabajo de clase ¿ok? entonces este, cuando yo tenga esto acá listo yo le puedo dar acá en listo directamente pero también si quiero si sí, quiero, puedo añadir comentarios sobre las respuesta, acá, entonces yo puedo poner tanto comentarios para respuestas incorrectas como también comentarios para respuestas correctas, entonces esto es si quiero, entonces un comentario eh, para la respuesta incorrecta, en este caso si me ponen, si eh, para respuestas incorrectas acá, entonces yo puedo agregar este comentario y cuando el alumno haga una revisión, si es que yo permito también que el alumno haga una revisión, entonces eh, eso después le va a aparecer ahí en el momento de la revisión, ¿ok? Una vez que yo tenga listo esto, esto acá, le, le indico que está listo y esta pregunta ya está disponible. Ahora, acá va, va a quedar dentro del criterio de cada docente si le indica que esta, eh, la respuesta a esta pregunta es obligatoria. Nosotros marcamos obligatorio hace rato nombre y apellido porque consideramos que el alumno sí o sí nos tiene que dar su nombre y por lo menos su número de cédula, ¿sí? Pero también podemos eh, indicarle dentro de las preguntas si, un, si la respuesta a esa pregunta es obligatoria. Y eso depende también de cada docente. Eh, por el momento yo lo voy a dejar eh, desmarcado, ¿sí? Porque, si el alumno quiere avanzar en este caso a la siguiente página eh, para ir contestando otras eh, preguntas y después volver para eh, contestar a esta, entonces eh, para que tenga esa posibilidad. Si no, eh, el alumno sí o sí tiene que, que responder también a esta pregunta, ¿sí? Eh, para poder enviar el cuestionario. Si, si no responde a esta pregunta, entonces no le va a permitir enviar el. el la respuesta al, al Google, entonces yo en este caso, para, para, para este ejemplo en particular, yo no lo voy a hacer obligatorio, ¿ok? ¿Cómo se va a ver esto? Acá en vista previa, el alumno tiene que, acá primero tiene que completar su nombre y su, su, su apellido, también tiene que completar su número de cédula y después, acá ya me indica que esta pregunta es obligatoria, yo no puedo pasar a la siguiente página desde acá sin haber con sin haber respondido a, a, a estas preguntas, entonces eso es algo que hay, tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Y una vez que yo responda a esto, entonces me va a permitir eh, siguiente y ver el, la siguiente página que sería lo que estamos trabajando ahora. El otro ejemplo, voy a añadir otra pregunta acá y es la que el, yo diría hasta el eh, porcentaje de los docentes utiliza dentro de la Facultad de Ciencia Médica es utilizar este, eh, preguntas de verdadero o falso. Algunos lo utilizan, no, no, no muchos. En lo que sí se utiliza mucho es la, la, la eh, multiselección. ¿sí? Eh, realmente cuando uno va a trabajar con preguntas de verdadero o falso, eh, eh, lo uno trabaja con multiselección. ¿okay? Entonces es, es como que hacemos una, una trampita en este caso. Entonces, el segundo ejemplo que voy a tomar va a ser, voy a agregar una pregunta acá, ¿sí? una pregunta, y me aseguro que este, esta pregunta sea de varias opciones. Y las posibles respuestas son añadir verdadero o falso. Yo le puedo dar acá la opción y acá añadir falso. Ahí. Verdadero o falso. Y solamente hay dos posibles opciones acá, ¿ok? Y le tengo que indicar acá en clave de respuesta, yo le tengo que indicar que, cuál es la respuesta a, a esta pregunta, ¿sí? Entonces, la respuesta es verdadera acá, acá la respuesta es verdadera, entonces le indico añade, eh, que esto va, va a tener un punto, por ejemplo, y le indico que la respuesta es verdadera, ¿okay? Y acá le digo listo. ¿Le puedo añadir un comentario si quiero? Si sí quiero. Entonces, a modo de ejemplo, nada más, voy a añadirle un comentario. Acá. Acá, añado un comentario. Guardo esto acá. Y le digo que esto va a tener un punto, que la respuesta es verdadera y el comentario para la respuesta va a ser esa le digo listo acá tengo la opción de que esto lo haga obligatorio no como les dije yo no voy a hacerlo obligatorio para que el alumno pueda pasar a la siguiente página y a continuación voy a agregar otra pregunta sí y esta es la campeona de todas cuando o se hace una pregunta y tiene varias respuestas eh, yo diría que el 95% de los docentes de la facultad utilizan esta opción entonces esta es la, la, la campeona según mi experiencia Se hace la pregunta ¿sí? le indicamos que va a tener varias opciones y de esas opciones una única este, respuesta ¿okay? entonces enviar correo electrónico es, no corresponde ¿sí? esa sería la primera opción la segunda opción sería quitar. La tercera opción sería silenciar. Todo esto permite hacer menos copiar. Indico hasta acá y luego le indico esto. Y a continuación, yo le tengo que indicar. Fíjense que esta es una pregunta de multiselección con varias opciones y que tiene una única respuesta. Entonces, le indico que es de varias opciones. Está bien eso acá. Le indico cuál es la clave de respuesta. Copiar enlace es la respuesta. Y acá le indico cuántos puntos va a tener esta pregunta. A continuación, yo también, eh, si quiero, después le puedo poner en este caso un un comentario que ya le mostré dos ejemplos de comentarios acá le puedo indicar listo acá, la opción que todavía no comenté pero que es una opción muy interesante es la que tenemos acá, la de ordenar las opciones aleatoriamente esta opción eh, lo que va a hacer es que para cada alumno las opciones que vayan a aparecer acá, lo va a ordenar según el, el criterio, entonces para cada alumno va a ir apareciendo eh, las posibles respuestas eh, en, en diferentes lugares ¿Okay? entonces eh, es una opción que considero muy, muy interesante y que tenemos que tenerlo en cuenta ¿Okay? lo, lo voy a dejar acá no, no va a ser obligatorio en este caso pero considero que esta, este tipo de preguntas de varias opciones con una única respuesta es la que eh, es la clave, digamos, de, de este taller, porque este es el, eh, este tipo de preguntas es el que más se utiliza dentro de la facultad. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, eh, ¿Sí? eso sí, es que nosotros, por ejemplo, en cada pregunta no marcamos ese obligatorio, el alumno puede ir y venir varias veces en el examen, terminar, por ejemplo, dejar algunos espacios y retroceder en una pregunta anterior si uno no marca obligatorio. Sí, tampoco le va a permitir enviar el, el test de evaluación. Eh, ¿Se entiende? O sea, sí o sí el alumno va a necesitar completar todas las opciones y ahí recién le va a dar permitir enviar el, el cuestionario porque le va a indicar de que hay una pregunta obligatoria y que sí o sí tiene que responder. Profe, Pero esa pregunta, ese marcar obligatorio, hace que o sea, vos no podés retroceder. Esa es la ventaja que tenés, que no podés retroceder. Porque a veces no. los alumnos terminan, por ejemplo, y dejan algunos espacios y después se va otra vez para atrás en el examen. Y esa opción, si vos marcas obligatorio, vos ya no podés volver a tu pregunta anterior. Eh, va, va, vamos a hacer, vamos, vamos a, vamos a, tengo entendido que sí se puede volver, pero en este caso, este... Lo, lo, lo que más va a, va, va a bloquear en este caso va a ser de que no, primero, que no va a poder pasar a la siguiente página sin haber respondido esa pregunta. Y lo segundo sería que no va a poder realmente enviar el cuestionario eh, para que eso llegue para calificarse en este caso. Entonces, eh, tiene ese tipo de, de inconvenientes. Si eh, vamos a comparar con la otra plataforma que utilizamos, que uno le puede indicar la navegación libre, que sería que uno pueda ir y volver tranquilamente, y la navegación secuencial, la que sería que sí o sí tiene que responder todo y avanzar a la siguiente página. Pero podemos, podemos ver un ejemplo, podemos poner esto obligatorio también acá, ¿sí? y podemos agregar acá, podemos eh, agregar otra sección más, para agregar otras otras preguntas y vamos a ver cómo se comporta esto sí vamos a, vamos a hacer una vista previa ahora yo voy a completar los datos acá mío Le doy el siguiente. Si no completo, esto no me va a, me, me va a indicar lo de que hay, hay obligatorios. ¿Okay? Y acá, fíjense que acá abajo sí me permite volver otra vez hacia atrás. ¿Ok? Sí me permite volver a, eh, digamos, modificar esos datos. Esa es la respuesta. En Google Classroom sí, sí permite. No, no es como en, en el otro que te bloquea. ¿Ok? No sé si se aclaró eso. Sí, se entiende, preguntar o lo que podemos hacer entonces es poner esa opción aleatoria, que para cada uno sea diferente. Sí, eh, en cuanto a, a esa opción que usted está comentando, eh, se puede hacer. Para, para preguntas, fíjense que si yo tengo, me voy otra vez acá al cuestionario, si yo tengo preguntas o, eh, a, acá y tengo respuestas del tipo A y B son correctas o, o todas son correctas, o B y C son correctas, por ejemplo, entonces no es recomendable utilizar esa opción, ¿sí? También hay que aclarar, para esa pregunta en particular, ¿sí? Y para otras preguntas que, que tienen eh, respuestas que no sean de ese tipo, entonces sí podemos usar. ¿Por qué digo eso? Porque A y B, eh, el, que, el que yo marco acá, ¿verdad? va a ser el A y B, eh, diferente para eh, eh, eh, cuando aparezca dentro del dentro del examen, entonces eso puede confundir porque va a, las opciones que aparecen acá eh, van a ser este, mostradas aleatoriamente. Entonces, el A que yo veo acá eh, no va a ser el, el, el A realmente que yo estoy esperando. No sé si, si se entiende eso. Sí, se entiende, profe. Sí. Perfectamente. Entonces, entonces si yo tengo respuestas de tipo A y B son correctas o todas son correctas, si yo pongo, por ejemplo, todas son correctas acá y utilizo esa opción, puede ser que todas son correctas, aparezca en el medio o puede ser que aparezca al comienzo, entonces eh, no es recomendable en ese caso. ¿sí? Otra cosa que les quiero comentar y que después vamos a ver eso, es que cuando usemos este tipo de respuestas, en este caso, eh, para esta pregunta casilla, eh, lo que va a hacer la plataforma es, si el, el alumno responde eh, tablón y responde calificaciones, por ejemplo, eh, le va a dar eh, cero puntos. ¿Por qué? Porque la respuesta para él va a ser tablón y trabajo de clase Entonces vamos a ver más adelante cómo se puede eso en otra instancia hacerle valer ese un punto. Por eso yo a ah, esto le hice valer dos puntos, pero por ejemplo el alumno me dio un... Eh, un me indicó que era el tablón y de repente me indicó que era calificaciones, entonces para la plataforma eso está mal, pero yo puedo considerar un punto de esos dos e indicarle de que eso está bien, ¿ok? Entonces eso hay que tener mucho cuidado también cuando se trabaja con este tipo de, de preguntas, ¿sí? Eso es un poco para, para que tengamos en mente. La otra opción es cuando uno utiliza este tipo de preguntas, ¿sí? Eh, del tipo párrafo. Necesariamente el, el alumno acá va a tener que este, eh, completar eso y después nosotros necesariamente vamos a tener que hacer una, una calificación manual. Sí. Entonces vamos a agregar esa pregunta acá. acá estoy agregando la pregunta. A ver... Fíjense que esa pregunta me agregó acá, yo no lo quiero, acá lo quiero en otro lado. Entonces, acá yo puedo eliminar esa pregunta. Lo saco de esa sección y quiero que esté dentro de esta sección. Entonces, me pongo hasta acá, le hago clic sobre esta sección y voy a añadir esa pregunta acá. ¿Okay? Entonces, añado la pregunta, añado esta pregunta acá. Y acá le indico que va a ser de tipo respuesta perdón, de tipo paro. ¿ok? Eh, acá, clave de respuesta, puedo indicar de que esta pregunta va a valer un punto, ¿sí? y acá le indico que este... este... si quiero una... una... si quiero añadir comentarios sobre esta respuesta, ¿ok? Pero este tipo de preguntas... Este, yo le indico nada más a la plataforma que va a valer un punto y después yo le tengo, cuando yo lea la respuesta de mi alumno eh, y si considero de que eso vale un punto, entonces le doy el, el un punto o directamente le indico de que eh, eh, no, no vale ese un punto. O en todo caso puedo hacer de que valga dos puntos y de la respuesta que yo obtengo de, de parte de mis alumnos considero que esa respuesta solamente merezca un, un punto nada más. Okay. Eh, serían como las preguntas de tipo de ensayo que tenemos en, en EDUC, sí. pero es un tipo de preguntas válidas también eh, para todos los docentes que quieran utilizar eh, esto, eh, fíjense que estamos en la sección 3 pero como les dije, esta es la, la campeona ¿sí? la, de, la de varias opciones con, con una única respuesta esta es acá en la facultad de Ciencias Médicas este tipo de preguntas es el, el campeón, ¿sí? Entonces tenemos eh, este otro ejemplo que les acabo de comentar, ¿sí? Y este, esta sería la posible respuesta, ¿sí? Eh, y el último sería, en este caso, utilizar un tipo de preguntas desplegables, que sería esta opción, acá. ¿sí? La de desplegables, me ubico otra vez acá este punto acá y le indico que voy a agregar una pregunta me agrego en otra parte que no me gusta, le elimino nada más no pasa nada le indico acá, acá y acá le agrego mi pregunta eh, me lo agrego ahí fíjense que voy a, agregar, voy a poner esta pregunta acá y le indico eh, que no va a ser de varias opciones sino que va a ser el tipo desplegable ¿Ok? Entonces, el alumno va a tener en forma desplegable las opciones de respuesta. Sería como la de opción múltiple, pero con una visualización diferente nada más. ¿Okay? Entonces, agrego las posibles respuestas. ¿verdad? Agrego las posibles respuestas y de las posibles respuestas que yo tengo, entonces, posteriormente voy a indicarle en clave de respuestas eh, cuál es la respuesta correcta. ¿sí? Entonces, esta es la respuesta correcta. Nos permite, en este caso, eh, descargar las notas en PDF, si sí en formato CSV o en hojas de cálculo que lo vamos a ver más adelante. Y entonces acá yo le indico mi clave de respuesta. Esta pregunta va a tener un valor de un punto y acá yo le indico descargar estas notas en formato PDF. Y esto está listo. Si por ahí yo quiero mudar, porque y primero estaba esta pregunta y quiero que eso se visualice acá arriba, entonces yo simplemente tomo esto acá y lo subo un poco más. Y lo suelto acá, lo suelto acá y listo. Ahí dejo eso, sin, sin ningún problema. Entonces, básicamente, lo que, la, los ejemplos que vimos fueron, eh, primero, en la primera página, poner todos los datos del alumno, ¿sí? que esos datos sean obligatorios, acá el asterisco no me muestra eso. En la segunda sección de preguntas eh, us usamos un ejemplo, en este caso, de varias opciones. Eh, uh -huh utilizamos la opción casilla. La tercera opción, utilizamos en este caso eh, varias opciones, pero en, en la respuesta nosotros le indicamos del tipo verdadero o falso. Le hicimos una trampita ahí para que sea de ese tipo de preguntas y acá en este caso eh, tenemos, como le dije, la campeona, que la, sería la pregunta de varias opciones con una respuesta nada más y vimos que este tipo de preguntas lo podemos hacer ordenar de forma aleatoria. El otro ejemplo que vimos fue la de utilizar párrafos acá dentro de, uno, de una pregunta de tipo párrafo y les comenté que esto nosotros necesariamente te, ne, tenemos que calificar de forma manual, ¿ok? pues esa sería la desventaja, si de repente tenemos 100 alumnos, tenemos que leer las 100 respuestas y de acuerdo a esa respuesta uno después le puede calificar en forma manual. Okay. Y la última opción que vimos sería como la pregunta de opción múltiple, pero en este caso la visualización va a ser en forma de desplegable. Esto nosotros, como le dije, vamos a hacer una vista previa acá y vamos a ver cómo se visualizaría esto. Okay. Lo siguiente completaría estas opciones acá. Sí. mi alumno completaría esta opción es acá y acá este silencio acá ven que siempre va a dar la opción de atrás y siguiente yo puedo avanzar acá en siguiente ¿sí? si no marcaba esta opción acá me iba a indicar de que tengo que, que marcar una de las respuestas acá porque esto es obligatorio se acuerdan que pusimos esto como obligatorio el asterisco me indica eso le doy en siguiente la otra opción que tenemos sería, eh, en este caso utilizamos párrafo, acá el alumno necesariamente debe completar la respuesta a esta pregunta, debe justificar eso. Y yo como docente después en otra parte, vamos a ver eso, le tengo que calificar de forma manual. Y la opción de desplegable es cuando uno tiene una pregunta acá y dentro de las opciones elige una sola Opción. Fíjense que eh, estas son las opciones disponibles. Entonces, el alumno elige una opción. Esta, este, descargar, este, este tipo de preguntas también, eh, en, en este caso, no les comenté, pero acá uno también le puede, en, en tu este caso, indicar de que las ordene aleatoriamente para que cambie un poquitito eso. No sé profe, si hay alguna pregunta. Sí, profe, ¿sí? en las preguntas. Y que nosotros en pediatría hacemos casos, problemas. Uh -huh. Entonces, si hacemos las preguntas y los alumnos desarrollan. Entonces sí. para nosotros sería párrafo. Y si queremos pegar una imagen, se puede pegar en párrafo. ¿En párrafo? Ah. Ok. Entonces, eh, vamos a esta párrafo. Acá. La pregunta de tipo párrafo acá. Y acá, eh, en este caso, eh, yo... Le, le puedo indicar que quiero añadir una imagen fíjese que tengo opciones de añadir imagen acá ¿Mm? voy a añadir una, una imagen que encuentre por acá en el ¿Mm? Ahora, un ratito a ver si encuentro voy a voy a añadir esto acá ¿Ve? Ahí está y ahí está yeah. entonces yo puedo poner de acuerdo al sí, a la siguiente imagen ta, ta, ta, ta, ta, ta, y puedo agregar esa imagen acá hasta ahí más o menos me da la, esa opción eh, hasta ahí ¿sí? me no, permite agregar sí. y también ojo eh, me permite añadir un, un video por ejemplo acá sí no sí, sin problema oh, poner. Después de visualizar el, el, el siguiente video, responda a estas preguntas y le pongo el video ahí, visualiza y, y responde. ¿sí? Bien. Pero lo importante, creo que siempre va a ser después hacer esta vista, pero esta es una práctica muy importante donde uno también ve desde el punto de vista del alumno cómo, cómo vería el alumno exactamente. Y, y bueno, después uno eh, visualiza eso y lo. Lo, lo comparte con, con los alumnos ¿hay alguna otra pregunta? bien, lo que hicimos hasta el momento fue preparar el cuestionario pero nosotros acá cuando estamos trabajando con el cuestionario este, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cuestionario en este momento es sobre siete puntos acá me está indicando eso vamos a indicar de que todo el examen va a ser esto, ¿sí?, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos disponible también nosotros, y por otro lado, este, eh, tenemos que pasar a la configuración de nuestro cuestionario, es algo muy importante, ¿sí? Si yo quiero, quiero recopilar la dirección de correo electrónico para que ellos puedan tener acuse de recibo, si yo recopilo esto, entonces me va a pedir la dirección de correo electrónico obligatorio allá arriba, y me va a filtrar eso ¿sí? entonces yo dejo esto desmarcado siempre, si quiero que recopile la dirección de correo electrónico ¿sí? si yo quiero que recopile la dirección de correo electrónico entonces yo le puedo indicar nomás eso acá acá en este punto, me pongo acá y le pongo una, una opción más que diga eh, correo electrónico esto es para que no, eh, para que los alumnos que tengan Gmail no tengan inconvenientes, si respuesta corta le digo que va a ser obligatorio y esto, por ejemplo, este, después eh, lo dejo acá. Es, esa sería la, la, la recomendación, ¿sí? Eh, en cuanto a la configuración. Si uno quiere recopilar, lo recopile acá, ¿sí? Y no acá en, el, en, el, en la configuración, porque eso después, como le digo, si todos nuestros alumnos estuviesen en un correo institucional, Perfecto, pero normalmente en nuestro caso en particular ellos entran con su correo de Gmail y tenemos que evitar inconvenientes en el momento en el cual nosotros estemos tomando el examen. Entonces, esta opción que diga restringir a los usuarios de la Universidad Nacional de Asunción y sus organizaciones, esto lo tenemos que desmarcar. Por la misma razón, porque solamente va a permitir que todos aquellos usuarios que tengan el correo institucional puedan tomar ese examen. Entonces, le sacamos esa opción. Y sí, la opción que tenemos que dejar acá disponible es limitar a una sola respuesta. Entonces, para ellos solamente tienen que, el eh, alumno tiene que eh, tener abierta su cuenta de correo Gmail, ¿sí? Y bueno, con eso ya, ya él se va a encargar de limitarle a una única respuesta. Esto es clave, ¿sí? Entonces, es muy importante que esté marcado. Y acá la opción, si ¿sí? el encuestado puede ver, editar después de enviar, eso si sí, es que de repente puede enviar, él quiere volver a editar su examen, en este caso lo vamos a dejar desmarcado y si quiere ver el gráfico de resumen y respuesta de texto, yo normalmente esto lo dejo así en blanco, ahí en este punto lo dejo así, sin, no, no le doy ninguna de esas opciones y la única opción que eh, en este caso, selecciono de esta pestaña general, va a ser la de limitar a una única respuesta. Luego paso a la siguiente pestaña, que es la de presentación. Es muy importante que los alumnos puedan tener esa barra de progreso ahí. Entonces yo, página 1 de 4, página 2 de 4, página 3 de 4, página 4 de 4. Y acá es eh, un mensaje de confirmación. Mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Orden al, ah, este, esto es importante, el orden de preguntas aleatorio. Entonces yo puedo... También a poner aleatorio las respuestas, pero también puedo poner aleatorio, en este caso, la, la aparición de las preguntas. Esto sería eh, barajar las preguntas en lo que sería eh, educativo. Entonces, marco una barra de progreso, si sí, es que tengo más de una, eh, más de una sección, ¿sí? y eh, orden de preguntas aleatorio para que me pase de forma aleatoria. Y acá, por ejemplo, eh, gracias... Gracias por enviar eh, su, Eva, su, su respuesta. Y, y pasamos a esta pestaña, ¿sí? la de cuestionarios, ¿sí? donde le podamos indicar que eh, el alumno eh, puede publicar la calificación cuando termine esta, este test. Y, queremos que publique la calificación, después de la entrega le podemos eh, mostrar al alumno y más tarde después de una revisión manual se empieza a recopilar correo electrónico. Esta opción entonces no la necesitamos porque el correo electrónico ya lo recopilamos nosotros mismos y justamente para evitar inconvenientes. Entonces justo después de cada entrega seleccionamos esa opción y acá nosotros podemos indicarle que el alumno pueda ver sus puntuaciones y de repente sus respuestas correctas. Pero si de repente el, el, el, el, hay un alumno que terminó en 20 minutos y hay otro todavía que todavía están rindiendo, entonces ella puede ver sus respuestas correctas. Entonces yo les sugiero que desmarquen esta opción y eh, también que el encuestado no pueda ver qué pregunta respondió mal, ¿verdad? Entonces va a saber pregunta respondió bien también, entonces le marcamos esta opción y solamente le vamos a mostrar a los alumnos cuando termine su prueba cuántos puntos hizo, pero él, él no va a saber todavía qué respondió bien o qué respondió mal, ¿ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, sí. Esta, esta sería la, la, la configuración recomendada acá. Justo después de cada entrega, solamente mostrar la puntuación. Acá en presentación, solamente mostrar código, la orden de preguntas aleatorio. Y eh, acá pueden personalizar a ustedes su mensaje de confirmación. Y acá en general, en este caso, este recopilar dirección de correo electrónico, no marcar, ¿sí? No marcar, bueno, ya recopilamos la dirección allá arriba. Y eso, limitar a una pregunta, sí marcar y acá eh, nada más, eso, con esas con esa opciones disponibles, nosotros le damos en, en, en, en guardar, ¿sí? Profe, si es que marcamos nosotros justo después de cada pregunta, después de, ¿cómo dice ahí? La, después, de la entrega. la entrega, porque a ¿Sí? veces nosotros corregimos inmediatamente, ¿verdad? Pero después volvemos sí. a mirar y recorregimos, por ejemplo, pero el alumno ya vio la primera corrección. ¿Eso cómo se puede hacer una vez que si uno desmarca eso? Por ejemplo, yo no sé, corrijo hoy y después me doy cuenta al día siguiente que me equivoqué en el que le corregía X al 1, pero después como él dice eh, como él ya vio esa nota, entonces crea a veces problema si vos querés volver a corregir un error tuyo. Eso se corrige eh, en eso se corrige más bien en en la revisión, profe, la revisión del, de la, del, del cuestionario. Miguel vamos, vamos, vamos, Miguel, vamos a ver eso. Miguel, te puedo, ¿Sí? puedo opinar. El, sí. el, la opción de, de tener errores en, en la puntuación, yo creo que en este caso sería eh, difícil que ocurra, digo, porque ya cuando estamos haciendo el proceso de... Plantear las preguntas y hacer las opciones, nosotros ya estamos generando cuál es la respuesta por, correcta que vamos a puntuar, pues. Sí, pero hay veces que el, el qué sé yo, de repente, pues capaz que se nos no haya ido la mano, pero eso se corrige en... en en Lo que nos, pasa es que nosotros hacemos en párrafo, va a ser para nosotros, y nosotros va a ser todo escrito. Entonces, de repente, puedes reevaluar otra traer la respuesta. No va a ser múltiple. Y nosotros lo que más usamos es casos clínicos y ellos desarrollan. Ver el análisis de las preguntas y ver cuál es su, su enfoque en eso. cada situación problema. Exactamente. Es diferente. No, no tenemos una respuesta única. Pues Entonces, a veces, por eso más digo, no, porque a veces nos equivocamos. A veces yo corregí hoy y después hablando, no sé, claro que es un error nuestro, pero a veces no ocurre eso, ni más por eso preguntaba si no había una opción de que ellos no pudieran ver hasta que nosotros decidamos cuándo tienen que ver su examen. Y acá en la configuración es donde eso nosotros definimos, acá, en la configuración de cuestionario, ellos pueden ver, nosotros vamos a publicar, después de cada entrega, la, la gente va a publicar las, las puntuaciones, en ese caso, si todas son preguntas del tipo... Del tipo este, párrafo. Párrafo, perdón, sí, párrafo. No le va a aparecer ahí todavía la, la, la, la respuesta porque el, el profesor primero tiene que evaluar eso para poder mostrar. Y la pregunta final, eh, eh, o sea, la puntuación final después, eso se, se va a poner acá dentro del, dentro del trabajo de clase. Acá va a aparecer. Vamos va, va a simular, ¿sí? Eh, una vez que, va, vamos a simular eso, pues yo le voy a pedir que entre a rendir y justamente, ¿está bien? Y, y después vemos, bueno, acá dentro de, eh, dentro de nosotros. Entonces, yo voy a considerar que esto ya está acá, que esta configuración que les comenté que ya está, acá en presentación, le voy a dar en guardar y en este momento este cuestionario ya está listo para poder, digamos, utilizarse desde acá, pero todavía nosotros necesitamos avanzar en nuestra configuración acá, ¿sí? Recuerden que esto va a estar dentro de este curso, si yo por ahí yo tengo otro curso y quiero que también aparezca dentro de otro curso, entonces yo puedo hacer clic acá y que, este, que lo que esté estoy trabajando acá aparezca en otro curso también. Eso también se puede hacer seleccionando los otros cursos en los cuales yo estoy como docente. Pero en este caso en particular es solamente para este curso y acá les indico que todos los alumnos en este caso pueden... Este, pueden tomar este, este examen. Si por ahí yo quiero que solamente lo tomen Elena y César, entonces puedo desmarcarle ah, Marta, ve a Marta Beatriz y Marta no va a tener acceso a este examen. ¿okay? Eso es importante también de repente eh, indicar solamente qué alumnos puedan rendir. Bien, en eh, no es este caso, ahora. seleccionar el tema. Se acuerdan que nosotros creamos un tema que se llama examen final. Debajo de eso va a estar, y acá algo muy importante: indicar la fecha. Entonces, eh, en este momento está sin fecha. Yo voy a indicar de que esto va a estar disponible hoy, ¿verdad? 3 de febrero y la hora eh, a las 10:35. A partir de 35 ¿sí? va a estar eh, disponible. Perdón. Eh, voy a poner 10.45 y voy a cambiar acá. Mi, Condiciones desde las 10:35 hasta las 10:45, por ejemplo. ¿sí? Y acá yo tengo varias opciones. Si yo quiero publicar ya esto ahora, eh, va a quedar visible, pero yo puedo indicarle esto acá que yo quiero programar. Esto, ¿sí? Si yo programo esto para las 10:35, acá la fecha va a ser 3 de febrero y que eh, esté disponible a partir de las 10.35, 10 entonces a las 10.35 10 esto ya va a estar disponible. Se debe programar el futuro. Programa está bien, 10.45. Programar, ahí, 10 programa, ahí está. A partir de las 10.45 10 esto se va a programar y acá en todo caso, yo puedo reprogramar esto porque necesito que esté... un ratito, 10, no, son 34, 10, 36. Programa. A las 10 y 36, esto va a estar disponible en el post. ¿sí? Otra cosa que no les comenté es que eh, esto no es complejo de que se corta ahí el examen, entonces, uno le puede indicar, puede utilizar un complemento. El complemento se llama acá, vamos a ver esta, esta opción acá, en complemento, y el complemento se llama For Limiter. Este complemento que hace que cuando llegue a las 10:45, ese, ese formulario él va a cerrar solo y no va a permitir más que ningún alumno entregue. ¿Ok? Entonces esa es la opción, uno puede buscar el for limiter acá e instalar, y una vez que tenga instalado, ese, eso ya aparece acá. en complementos, uno puede irte hasta el for limiter acá, a ver, qué pasó acá, form limiter, no me está funcionando esta opción, entonces voy a mostrar directamente eh, cómo después se cierra el cuestionario okay? de forma manual bien entonces solamente para, para continuar ahora eh, en teoría ese cuestionario va a aparecer dentro de un ratito a las 10:36. está programado esto para que pueda aparecer y tiene que estar disponible ya para mis alumnos para que puedan tomar ese examen programado, programado. Todavía no sale como alumno. ¿Todavía no sale? Sí. Vos sea, es sabés que con Educa teníamos una diferencia de dos minutos. Eh, uh -huh. Yo no sé si con Classroom también hay una diferencia de, de tiempo de dos minutos. Teníamos sí, en, que teoría, ver. en teoría no. No, no, no tendría no, que haber, que... ¿verdad? Pero vos no. sabés que había eh, programado para un horario sí. y tardaba dos minutos del reloj, por decirlo sí. así. cargando. No eh, esto ya está programado, ¿sí? Y en sí. teoría ya todos tendrían que poder rendir. ¿Qué tal? Todavía no dice nada, consulta, nueva tarea, pero no hay nada. Por lo menos a mí no me sale, no sé si a los demás les salió. No, tampoco. Mm. Y capaz que sea lo mismo, que sea la diferencia de dos sí. minutos. Cap capaz que, y sí. 38. Vamos a probar, ¿sí? No sé si podemos aprovechar este tiempito y conversamos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Volverá, a Educa. Eh, Se está viendo eso con el proveedor. Eh, las autoridades están viendo para, para que vuelva oportunamente. ¿Oportunamente a partir de qué mes? Para saber nomás qué hacer nosotros en los para los finales que nos quedan. No, tengo todavía, o sea, la información que tengo es esa. Ok. O sea, puede fácilmente ser abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No, no creo que lleguemos a eso porque se están viendo también otras opciones. Que a tener. Ok, Bueno tenemos más que agenciarnos por nuestra cuenta por el momento entonces a ver qué pasó acá a ver ahora todavía, tarea pendiente tarea ver, pendiente sí, consulta pero no dice nada bueno, voy a ver si puedo hacer una opción B acá eh, a ver, puedo crear y voy a hacer una reutilización acá esto es en el caso de que yo a ver, acá en Catedral de Pediatría, y acá el examen yo puedo hacer, yo puedo reutilizar esto acá, este examen. Esto es en el caso del cual yo programo el examen, ¿sí? Entonces, fíjense que me hace una copia igualito acá, ¿sí? Acá le pongo la fecha, le puedo poner 3 de febrero, acá le puedo poner 10:38, para, y voy a publicar directamente: 10:38 acá, esta sería la otra opción que tengo disponible, acá eh, sobre siete puntos, ¿sí? Acuérdense de que yo puse esto sobre siete puntos acá en el cuestionario, ¿sí? Esto donde lo veo, acá, punto total siete, entonces eso tiene que coincidir siete puntos y que esto esté acá, y simplemente le digo crear tarea, acá, y lo publico ahora, ¿sí? y ideal sería programar para que esté habilitado eh, en, en ese tiempo que me lo haga manual, acá está, ahora ahora sí lo van a poder ver y lo van a poder, van a poder rendir Ahora aparecieron los dos. ¿Sí? Ahora aparecieron los dos. Bueno, y, y, y, y pueden... Son tres minutos pueden, de diferencia entonces. <ríe> sí. sí, fíjense que estas son cosas que a veces ocurren y nosotros no nos damos cuenta, yo tengo, eh, es 39 ahora en el horario en de internet, Obligatoria, dice. Pero pero, este, son cosas que pasan, ¿sí? O Entonces sea, me gustaría que elijan cualquier opción, ¿sí? Mientras tanto yo me voy ya acá, dentro de mi test, fíjense que yo me voy acá dentro de mi test ahora, acá, estas eran visualizaciones que yo tenía acá, le digo que voy a salir, acá en blanco acá, y acá es donde se hace el seguimiento, en respuesta, ¿sí? Entonces, yo me voy a ir ahora en respuestas y voy a esperar la respuesta de ustedes acá. Entonces, ustedes entran, rinden y cuando le dan en enviar, ya me van a ir apareciendo las respuestas acá en este lugar. Por el momento tengo cero respuestas... Voy a entrar un poco acá para ver un poco cómo se está comportando esto acá. Acá uno ha presentado la tarea, dos tareas fueron asignadas, me dice. Entonces voy a mirar esto, voy a ver esta tarea. Fíjense que ahí, ven cómo cambió ahora. Se dan cuenta que ahora ya cambió. En mi defensa marqué cualquier cosa, como dijiste, no hay que leer mucho por la favor, pregunta. No, Era para apurarme, favor. para meterle pata nomás. Por no, no, no, por favor. <risa> es que, porque justamente quiero mostrar Ay, desde, de, desde el punto de vista de la... De, de las respuestas, eh, cómo, cómo ir evaluando eso, ¿sí? Entonces, acá este eh, me muestra 0 de 7 todavía, ¿sí? Eh, y le tengo a hacer sin, sin entregar. Pero me quiero ir ya acá en, en test de evaluación, acá en plan quiz, ven que acá ya tengo dos respuestas, es como esto va cambiando, ¿sí? Entonces tengo dos respuestas acá. Ahí está una Elena Torres, Marta Beatriz, los correos, número de cédula. Y este es el comportamiento que está teniendo cada pregunta. Y esto va variando también de acuerdo a la cantidad de respuestas que envían los alumnos. ¿okay? Entonces, esta es la primera revisión que lo hacemos. ¿Desde qué punto lo vemos? Lo estamos viendo desde el punto de vista del resumen acá. Nosotros también podemos ver desde la pestaña preguntas, fíjense que ahí está Elena Torres, la respuesta, añadir comentarios, ahí, y luego tenemos la opción de la revisión individual, Entonces también podemos irnos a ver alumnos por alumnos, esta sería la, la más válida en este caso porque eh, tenemos preguntas del tipo este, párrafo y tenemos que leer primero la, las preguntas, para poder calificar. Fíjense que acá la, la plataforma, esto yo le dije que no tenía puntos, no, no me va a permitir, luego acá, 0.0 puntos, y acá, eh, se acuerdan que yo les dije que este, eh, cuando uno utiliza una respuesta del tipo multiselección con varias respuestas, acá ella me puso tablón, y tablón está bien acá. Pero este, la otra eh, opción era trabajo de clases. Entonces, acá me vale cero puntos acá, pero yo le puedo indicar de que esto vale un punto acá. ¿Sí? Esa sería mi primera eh, eh, modificación que hago. ¿Se dan cuenta? Acá tengo dos respuestas y el alumno me puso. Un una respuesta correcta, entonces yo le puedo dar un punto en este lugar, acá está respuesta correcta, tablón y trabajo de clase ¿sí? Entonces el tablón me puso, yo le hago valer un punto acá Estoy haciendo una verificación manual si en este caso este alumno o esta alumna Elena Torres hubiese marcado este trabajo de clases también, entonces ahí ella habría obtenido esos dos puntos pero si ella marcó en este caso, solamente tablón eh, le toma como una respuesta no válida. Eso, eso es lo que yo les comenté. Entonces, en este caso, es sigo, sí sigue sí el, el docente verifica eso y le puede dar la, la, la, el puntaje que realmente merece. Acá, eh, este es verdadero, está bien. Este, la respuesta era copiar enlace, está mal, por eso acá ya me pone ya cero puntos de uno. Acá, este, yo le puedo indicar. Eh, puedo añadir inclusive un comentario, escribe tu comentario. Eh, y, eh. En ese que hay que marcar más de uno, habría que aclararle, entonces al alumno hay más de una correcta, puede haber más de una correcta, porque si no uno sí. va a esperar que haya uno solo y no sí y... Sí, eh, en, en este caso sí, porque aparecen lo, lo, los textos en este caso. ¿Sí? Ahora, la, de, la, la otra opción que ¿sí? vamos a ver es solamente aparece una opción, solamente una opción, te permite marcar, ¿ok? Y acá yo le puedo indicar de, de, de dos puntos que tiene un punto, ¿ok? Esta sería la pregunta de tipo párroco, ¿sí? Y acá vemos, ahí está mi comentario, acá la respuesta correcta era descargar notas en, en PDF. Y bueno, acá ya hice mi primera revisión y las, los puntajes ya están definidos para este primer alumno. Para el segundo alumno, este. Este. Salgo ya, avanzo y veo el test, el, el, en este caso, de la profesora Marta. Avanzo con eso. Fíjense que acá me puso bien una pregunta. ¿Sí? O sea, respondió bien. Entonces le doy un punto de dos. Es verdadero. Copiar enlace. Acá es interesante, me puso. Entonces yo le digo, bueno, esto vale. Dos puntos. Sí, sí tengo que hacer una eh, verificación manual acá. Acá no eh, corresponde, le puedo añadir un comentario y esto va al dos cero puntos. Aquí. Y nada, avanzo. Esto es para hacer una revisión manual. Si sí, acá y avanzo para el siguiente. Este está bien. Fíjense que acá está el ejemplo: tablón y trabajo de clases. Como él me respondió las dos preguntas acá, ¿sí? entonces ya me hace valer los dos puntos. Pero si él respondía tablón y personas, por ejemplo, en este caso le iba a valer cero puntos. Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Acá ya me calificó uno de uno, acá enviaron enviar el correo electrónico, Esta, la respuesta era, este, no corresponde en este caso copiar enlace, por eso le puso cero puntos ahí, él ya me fue calificando. Y acá, pueden notar que no aparece ningún portaje. Eh, ¿Por qué? Porque yo primero tengo que leer esto y si quiero después añado un comentario acá y acá le doy la nota que creo que se merece este participante. Acá está bien, ya me puso punto acá y esto ya está. Fíjense que es así como uno hace una revisión individual, pero ahora ¿qué es lo que estamos teniendo? Ahora lo que estamos teniendo es la eh, nota, separado y nosotros necesitamos conseguir esa nota, entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a crear una hoja de cálculo acá vamos a crear una hoja de cálculo acá y vamos a tener todos esos datos dentro de nuestro Google Drive. Fíjense que acá Elena Torres tuvo una nota de 1 sobre 7 entonces yo le puedo indicar acá 1 Eh, acá, y este eh, acuérdense de que esto lo, lo hicimos a, eh, después de Marta, Tiene dos de 7 Y este César tiene 4 de 7. Ahí Una vez que tenga esto, yo le puedo indicar de que eh, le envíe su nota y esta ya aparece en el curso. Entonces, ahí es cuando el alumno de su nota dentro de la plataforma. Esto en todo momento después otra vez uno lo puede, en este caso, eh, lo puede, lo puede eh, modificar en este punto sin, sin problema. Si el alumno uno hace la reducción con el alumno y se da cuenta de que esta nota se puede mejorar, entonces uno simplemente lo cambia acá y lo vuelve a enviar. Profe, antes de que usted ponga enviar, eso no, no se visualiza. No. No. aquí acá por ejemplo se aceptan más respuestas, fíjense que eh, antes de eso no se visualiza en el curso, sí, así mismo, así mismo. Ahora, había una opción acá, ¿se acuerdan? Pero para eso necesitamos de que todos nuestros alumnos tengan el correo institucional. Para eso necesitamos que todos tengan ese, ese correo institucional. Eh, entonces, uno... A ver, ya está el trabajo de clase. Voy a actualizar esto acá. donde sí hace esa sincronización? ¿Sí? Eh, ¿Se puede hacer de forma automática eso? ¿Se puede hacer de forma automática eso? Pero este, eh, necesitamos que para eso todos los alumnos tengan, en este caso, este, su cuenta de correo electrónico para poder trabajar desde esa de, eh, con esa opción ¿sí? eh, acá había una opción no, no sé si este me va a permitir no, que, para, solamente para comentarle que se puede hacer eso uno puede crear una, una, un, una tarea de cuestionario acá, pero necesitamos de que todos los alumnos tengan una, una cuenta institucional entonces dejamos esta opción que diga importar, importación de calificaciones y que es lo que va a hacer, es el alumno entra, rinde y después eh, todo el resultado de su examen importa a, a esa calificación que tiene de acá la calificación que obtuvo acá eh, lo importa directamente hasta este cuestionario, y a, a, a, digamos hasta esta tarea y esa nota ya se visualiza ahí directamente. De que se puede hacer, se puede hacer, pero esa es la condición, que todos nuestros alumnos también tengan la cuenta institucional. ¿Se entendió eso? ¿Por qué configure de esa manera? Porque nuestros alumnos entran con una cuenta de Gmail, por eso configure de esa manera y para no tener inconvenientes en el momento de, eh, de que mis alumnos entren para tomar el examen, ¿sí? Otra, otra cosa que les quería comentar es que eh, si pasa ese tiempo y el alumno, eh, si es que nosotros no desmarcamos esta opción que dice se aceptan respuestas, los alumnos después a las 10, 11 de la noche inclusive pueden entregar todavía este cuestionario, entonces lo ideal que va a hacer termina el horario de cierre, uno entra hasta donde está la, la, la parte de respuestas, esta opción de respuestas, y acá uno bloquea eso. Entonces, si hay un alumno, qué sé yo, el examen empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 y 45, entonces el docente puede entrar a las 10 y 46 inclusive y bloquea ahí. Si no, el alumno a las 11, las 12, la 1, igual puede ir entregando su examen, y eso nosotros no queremos en este caso. Se entendió, ¿eh? Perdón, Miguel, yo no entendí esa última parte, el, el tiempo de entrega. Sí, eh, de no, bloquea, no, se puede no bloquea. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos indicar acá, cuando en, en la configuración, nosotros podemos indicar acá la fecha eh, y hora de entrega. Acá nosotros podemos poner que la fecha de entrega es el 3 de febrero y la hora que es a las, a las 10 y 45, ¿sí? Pero eso nos va a bloquear eso no bloquea. Entonces, este, para que esto pueda bloquear realmente, eh, nosotros lo tenemos que hacer de forma manual, acá, y donde es, dice, si aceptan respuestas, tenemos que llevar esto hasta acá. Cuando llegue el, el, el horario de, de, de cierre de la respuesta. Ah, el, no, ¿Se entendió eso? Porque si no, el alumno puede entregar a las 11 de la mañana si quiere. Es clave. Ok. Entonces, nosotros en un cuestionario tenemos dos opciones acá. El primero tenemos este, acá la pestaña de preguntas y la otra pestaña de respuestas. ¿sí? Ah, y de repente hay un alumno que te digo, profesor, se me cortó el internet, dame cinco minutos más. Entonces, bueno, le podés, podés otra vez acá, se aceptan respuestas y cuando llega a esos cinco minutos, cerrás otra vez. ¿Sí? sí eso es algo muy importante. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Creo que eh, en honor el tiempo también, porque son casi las 11 de la mañana, creo que lo podemos dejar hasta acá. Eh, cualquier pregunta que tengan, yo estoy monitoreando acá el, el correo. Fíjense que me está llegando toda la información acá de ese curso en particular. Y yo estoy monitoreando el correo de educa.med.una.pi. Por ahí tienen... Tienen este, alguna pregunta o de repente quieren, que, confirme, eh, quieren qué sé yo, que entre en el curso de ustedes para ayudarles en alguna configuración, entonces pueden crear su curso, eh, enviar la invitación a Educar o a Netflix. Ingreso hasta ahí y verificamos bueno, este la, la configuración que tengan. Y bueno, todo el soporte que les pueda dar desde este lado eh, está disponible para ustedes. Gracias, Miguel. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya la ordené. Espero que Después tengan bien. Atento, que... ¿sí? Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, un Estaré atento, ¿sí? Gracias, señor. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. chao. chao.